Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, para poder comprender bien el, el sistema de frenos vamos a empezar desde el, el corazón de nuestra frenada, que es el mecanismo de, de rozamiento entre el disco y la, y la pastilla. Recordemos que el sistema de frenos lo que hace es transformar la energía cinética de nuestro vehículo, la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? En función de lo que pesa nuestro vehículo, que pesa 200 kilos en conjunto, multiplicado por la velocidad en metros por segundo al cuadrado, nos da... Una serie de julios, que es lo que, la energía que nosotros tenemos acumulada. Imaginaos que queremos pararnos, llegar hasta 0 km por hora, tendremos que disipar toda esa energía, transformarla en otro tipo de energía, que es energía calorífica, en calor. Tendremos que evacuar todos esos julios y generar un calor equivalente a esa, a esa cantidad. Esta frenada se realiza a través de la fuerza de rozamiento que introduce el sistema de, de frenos, que ya hemos dicho, eh, y tiene un valor igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. Eh, vamos a ver desde cerca el, el conjunto entre el disco y la pastilla. Eh, el coeficiente de rozamiento es un numerito, es adimensional, es un coeficiente que lo que indica es eh, si dos materiales tienen mmm, intrínsecamente mucho rozamiento entre ellos o poco. Hay combinaciones de materiales que deslizan muy bien, pues el teflón eh, sobre el acero, el hierro sobre el acero, el, hierro, el hielo sobre el hielo, tienen coeficientes de rozamiento muy bajitos y otras combinaciones que son muy altas que tienen coeficientes de rozamiento muy altos. En nuestro caso, por ejemplo, el coeficiente de rozamiento típico de una pastilla de freno de un vehículo de turismo con un disco de freno de hierro o de acero ronda aproximadamente más o menos 0,4. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 newtons que nosotros apretemos, ejerzamos sobre la pastilla de freno contra el disco, eh, este nos va a devolver 40 newtons de fuerza de rozamiento, que es la que nos va a detener. Como veis, este es el segundo componente de este producto. Coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. ¿Qué podemos hacer para aumentar la potencia de frenada? Pues aumentar cualquiera de estos dos componentes. O bien encontrar una combinación de disco y pastilla que tenga una fuerza de rozamiento, un, perdón, un coeficiente de rozamiento más elevado, o bien aumentar la presión, la fuerza ejercida sobre este conjunto. Podemos apretar más fuerte el pedal de freno, o aumentar la desmultiplicación. ...que realiza nuestro sistema de frenos, que como comentaremos, pues la parte es en el pedal, parte es en el sistema hidráulico, parte en el propio mecanismo del freno. Muy bien, de nuevo vamos a empezar a, a evacuar esta energía cinética que nosotros tenemos, transformarla en energía calorífica... ...por medio de esta fuerza de rozamiento que introducimos a través de los frenos. Nosotros apretamos el pedal de freno, la pastilla de freno roza contra el disco de freno y empieza a generar una fuerza de rozamiento que lo que hace es generar un calor que es el que absorbe precisamente esta energía cinética y nos permite detenernos. ¿Qué ocurre con este calor? Este calor no se queda, lógicamente, en el conjunto del, de la zona donde roza la pastilla y el disco, sino que tiene que ir evacuándose de ahí. Eh, para estudiar este mecanismo, entran en juego dos, dos eh, componentes fundamentales. que son. Lo primero es lo que se llama la conductividad térmica. Hay materiales que tienen una alta conductividad térmica, es decir, que permiten muy fácilmente el paso del calor a través de ellos. Aquí, por ejemplo, tenéis una tabla con la conductividad térmica de algunos materiales muy, muy conocidos. Podéis ver, por ejemplo, que el oro pues, tiene una conductividad térmica elevadísima. Si tú cogieras una barra de un metro de oro y le calentaras en un extremo con un soplete, en poco tiempo la, el otro extremo donde estuvieras tú agarrando con la mano te, te quemarías la mano. Conduce muy bien el calor y lo evacúa muy rápidamente. Es muy parecido a los cuerpos que son conductores de la electricidad o los que son aislantes. Pues lo mismo, pero con el calor. ¿Veis? Por ejemplo, el, el aluminio también es un buen conductor del, del calor, lo, lo evacúa muy rápidamente. El hierro, un poquito menos. El acero, un poquito menos. Y luego ya entran en juego otros materiales que son, podríamos empezar a considerarles ya aislantes. ¿no? Pues El plomo conduce mal, mal el calor. Y, y como veis, en el otro extremo ya tendremos, por ejemplo, el, el aire. El aire es muy mal conductor de calor. Eh, de hecho, por ejemplo, nosotros cuando nos abrigamos, eh, tú te pones unos guantes de no sé, de látex en las manos y te vas a la nieve. Te pelas de frío, el, el guante de látex no, no te da ningún calor, no te aísla. Sin embargo, unos guantes de esquí no dejan de ser unos guantes impermeables, de una tela impermeabilizada, pero que lo que tienen dentro es un poquito de rizo, una fibra, que lo que hace es guardar una cámara de aire, que no se mueve, que siempre está en contacto con la piel. Entonces tus dedos lo que hacen es calentar esa capa de aire y como el aire es muy mal conductor, te sirve de aislante y evita que se te enfríen las manos. En realidad lo que nos abriga no es la ropa, es el aire que se queda atrapado en la ropa y que nos sirve de aislante del, del medio exterior. Total, que esto nos sirve para ver que el calor él trata de escapar siempre primero por los materiales sólidos, especialmente el disco de freno, que es de, generalmente de hierro o de acero, tiene muy buena conductividad térmica. Pero cuando llega al aire, la conductividad térmica es muy mala. El aire mmm, le cuesta mucho absorber ese calor. Por el otro lado, la pastilla de freno, el primer, la primera parte, lo que es el forro, lo que es el ferodo, tiene una conductividad térmica mediocre, lógicamente, no es tan buena como la del acero, y luego la pinza de freno, que es de aluminio, pues ya tiene una buena conductividad térmica y podría digamos, disiparse parte de la energía calorífica por, por ese camino.